El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Viernes 14 de julio, amigas y amigos, muy buenos días. Es un placer acompañarles en esta mañana. Empezamos con las noticias, damos paso a los titulares. Vicepresidente de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. La secretaria técnica del Plan Toda una Vida recorrió los terrenos donde se iniciará la construcción de viviendas del programa Casa para Todos en Guayaquil. Recaudación tributaria del primer semestre del 2017 tuvo un crecimiento del 11%. Y en lo internacional, con arte, Colombia celebra medio siglo de 100 años de soledad. Empezamos. El gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades, elabora la hoja de ruta de lo que será el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Su primera presentación fue liderada por el vicepresidente Jorge Glass. En la ciudad de Guayaquil, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, mantuvo una reunión con el Consejo de Planificación para evaluar el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que tiene por objetivo garantizar la implementación del Plan Toda una Vida y la Gran Minga Agropecuaria. Este plan que fue presentado en el marco del diálogo nacional llamado por el presidente Lenín Moreno tiene tres ejes. Derechos para todos, economía al servicio de la sociedad, más sociedad, mejor Estado. Hemos aprobado para poner en conocimiento el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2017-2021. Este plan es del cuarto plan de la Revolución Ciudadana. De acuerdo al secretario de Planificación, Andrés Mideros, el plan se alimenta del diálogo nacional, foros ciudadanos, encuentros con gobiernos autónomos, con consejos de igualdad y funciones del Estado. El Plan Nacional de Desarrollo tiene nueve objetivos, 62 políticas y 52 metas iniciales. En estos 10 años hemos ganado, una década ganada de capacidades, de equidad y de justicia social, de capacidades productivas, de mayores talentos humanos. Es así que en el 2017 al 2021, el Cuarto Plan de la Revolución Ciudadana planifica para toda una vida, la garantía de derechos a lo largo del ciclo de vida. Adicional, la ciudadanía podrá interactuar en foros en línea a través de www.planparatodos.emplades.gov.es, el cual ya registra más de 4.000 visitas. Además, se cuenta con la aplicación móvil Acolita con el Plan. El plan que se aprueba el día de hoy parte de la evaluación de los, de los planes de los últimos 10 años. Hay un mandato de ley que es que el plan incluya y se base en el programa de gobierno del movimiento Alianza País que se votó en las elecciones. Durante las próximas semanas se desarrollarán en todo el país 12 foros ciudadanos para discutir sobre las temáticas del plan, el cual será presentado el próximo 31 de agosto ante una asamblea plurinacional e intercultural. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Ecuador a través de la canciller María Fernanda Espinosa puso a consideración de los estados miembros de la comunidad andina de Naciones Can su plan de trabajo 2017-2018 como presidente protémpore del organismo. El, obje el objetivo principal de Ecuador es fortalecer la integración andina en base a la priorización de las siguientes áreas, interconexión eléctrica, salvaguardia cambiaria, desarrollo fronterizo, telecomunicaciones, entre otros. También plantea que desde la Secretaría de la CAN se impulsen proyectos y mecanismos de cooperación en materia ambiental, se coordine la posición subregional en foros internacionales y se está establezca los arreglos institucionales del caso. Además, en el ámbito del turismo se propone dos ejes de trabajo, la promoción turística que potenciará los recursos y la planificación de los destinos e innovación que buscará consolidar una planificación de espacios turísticos integrales. Al asumir la presidencia pro-tempore, Lenín Moreno, jefe de Estado ecuatoriano, Presidirá el Consejo Presidencial andino, el máximo órgano del sistema andino de integración, y en sus funciones del Frente del Este ejercerá, entre otras, la representación política de la CAN durante un año. Gobierno para el Ecuador, la comunidad andina, andina continúa siendo un mecanismo de integración con mucho potencial al servicio del desarrollo de nuestros pueblos. La CAN sigue representando el primer círculo concéntrico de la proyección internacional de nuestras políticas exteriores. Podríamos decir que este bloque ha sido inspiración para otros mecanismos de integración que nacieron en el sur global. La integración andina constituye entonces un proceso en permanente edificación y evolución que se fortalece en sus órganos intergubernamentales supranacionales y sus instancias de participación social. Por ello, creemos que es fundamental revitalizar nuestra comunidad a través de una agenda propositiva que se ajuste y responda a las necesidades y expectativas de sus miembros. Proponemos entonces una agenda del sur para el sur. Como hemos dicho, nuestros pueblos deben mantener la fe en la integración regional pero esto solo lo conseguiremos con resultados visibles y con acciones concretas. Debemos tener siempre presente la finalidad del Sistema Latino de Integración que consiste en propiciar una coordinación efectiva entre todos los órganos e instituciones del sistema, promover su proyección externa y robustecer las acciones relacionadas con este proceso. Todos comprendemos que debemos juntar esfuerzos ...para posicionarnos como región y bloque en el escenario mundial. Por esta razón, la presidencia pro Tempore del Ecuador... ...también se propone convocar, a mediados de su mandato... ...a una reunión de representantes de las instituciones... ...que conforman el Sistema Andino de Integración. El objetivo será evaluar la puesta en marcha general... ...de la construcción andina, y con esa visión holística introducir los correctivos necesarios para alcanzar los objetivos del presente plan. Además de esto, también hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de desarrollar un evento paralelo durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de este año. Podríamos, a propósito de ese escenario, realizar una reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores con el fin de aprobar las decisiones sobre, por ejemplo, la institucionalización de los temas de medio ambiente y turismo y desa desarrollar un análisis de la propuesta de protocolo al acuerdo de diálogo político y cooperación entre la comunidad andina y la Unión Europea. Asimismo, la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, informó este jueves en Lima a su par de Perú, Ricardo Luna, de la decisión del gobierno de suspender la construcción de un polémico muro fronterizo, según un comunicado de la Cancillería. La canciller del Ecuador confirmó la suspensión de la construcción del muro en la margen derecha del canal de Cerumilla. Señaló el documento que también resalta la satisfacción del gobierno peruano por la decisión. Perú había llamado en consultas a su embajador en Quito, Hugo Otero, el pasado día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 La secretaria técnica del Plan Toda Una Vida, Irina Cabezas, y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, recorrieron los terrenos de Milote, ubicados en el noreste de la urbe porteña, donde se iniciará la construcción de viviendas del programa Casa para Todos. En agosto iniciará la construcción de viviendas en Guayaquil del programa Casa para Todos. Así anunció la secretaria del plan Toda una Vida, Irina Cabezas, tras realizar un recorrido junto al alcalde Jaime Nebot por los terrenos del proyecto municipal Milote. La primera semana de agosto estaremos ya empezando la construcción de las viviendas, luego que identifiquemos a los que son dueños de los lotes de aquí, que cumplan los requisitos que estamos pidiendo. Para poder ser beneficiario del programa Casa para Todos, debe ser la gente que está en extrema pobreza, que tenga problemas de vulnerabilidad, de discapacidad, pero con el señor alcalde estamos convalidando la información, la lista para que las personas que accedieron a este tipo de lote también son de esos sectores muy vulnerables, del sector pobre de aquí de Guayaquil. Un promedio de 4.000 viviendas se podrán construir en dichos terrenos que están totalmente urbanizados y cuentan con todos los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y alcantarillado pluvial y sanitario, explicó el alcalde Nebot. Esos lotes ya tienen dueños son de personas que compraron personas pobres que compraron a largo plazo lotes subsidiados por el municipio. Es obvio que si a esas personas, aproximadamente 4000 el gobierno nacional les entrega una casa en forma gratuita, van a preferir la casa gratuita antes que pagar a 20 años, por más financiado a largo plazo que esté, la casa que quieren construir. La ministra de Industria, Seba García, informó que el gobierno cuenta con 500 millones de dólares para iniciar la primera etapa del programa Casa para Todos. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Siete de la mañana con 13 minutos, hacemos una primera pausa. Al regresar le contaremos cómo ha aumentado la recaudación tributaria en el país. Volvemos en un momento.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 Continuamos con la información. En Guayaquil, el director general del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, informó que la recaudación tributaria del primer semestre de 2017 tuvo un crecimiento del 11%. Estas cifras corresponden a una recaudación sin tomar en cuenta los recursos de la Ley de Solidaridad. 6.871 millones de dólares se recaudaron durante el primer semestre de 2017 por concepto de tributos, logrando así el mejor resultado de variación interanual de los últimos cuatro años, sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias, así lo señaló el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. En el mismo periodo de 2016, se recaudaron 6.212 millones de dólares, lo que significa una diferencia de 659 millones de dólares. 659 millones de dólares de crecimiento, eh, estamos hablando... Eh de aproximadamente 110 millones en promedio mensual. En los seis primeros meses de este año, el total del impuesto al valor agregado IVA fue de 3.143 millones de dólares, con un crecimiento del 11.7% en relación al mismo periodo de 2016. Orlando indicó además que el IVA interno creció en un 9%, lo que representa la recuperación de la actividad económica y en controles para evitar la evasión y fomentar la cultura tributaria. El director del SRI explicó que estas cifras corresponden a recaudación sin tomar en cuenta los recursos obtenidos como resultado de la vigencia de la denominada Ley Solidaria, creada luego del terremoto registrado en el 2016, con la cual se recaudaron 1.555 millones de dólares hasta el 30 de junio pasado. Tuvimos 438 millones de dólares este año versus 200 millones el año anterior. Como ustedes pueden observar, los dos puntos del IVA se comenzaron a registrar recién a partir del mes de julio. Leonardo Orlando enfatizó que la remisión de multas e intereses continuará vigente hasta mayo de 2018, como beneficio de esta normativa. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La gran minga agropecuaria busca que 190.000 personas salgan de la pobreza. Esta iniciativa comenzará en los primeros días de agosto. La reducción de la pobreza y la generación de empleo en el sector rural son los principales objetivos de la gran minga agropecuaria, una de las propuestas de campaña del presidente Lenín Moreno y cuyo lanzamiento a nivel nacional será durante los primeros 15 días de agosto. De acuerdo a la ministra de Agricultura y Ganadería, Vanessa Cordero, en una entrevista al Telégrafo, esta es una estrategia inclusiva, sobre todo con los grupos más vulnerables, pues se busca que 190.000 personas salgan de la pobreza y pobreza extrema en el sector rural y se estima la creación de 40.000 plazas de trabajo. El presupuesto tentativo para la aplicación de este programa es de 1.300 millones de dólares para los próximos cuatro años y se desarrollará en torno a la legalización de tierras, entrega de kits agropecuarios, incremento del crédito, tecnificación del riego, seguro agrícola y ganadero, chatarrización y mecanización, asistencia técnica, acceso al mercado y asociatividad. Otra de las metas de este programa es incrementar la productividad nacional en el 13%, elevando el índice de productividad de 98.89 de 2016 a 112.02 hasta 2021. El Banco Central del Ecuador registró para el primer trimestre de 2017 un PIB trimestral agropecuario de 1.355 millones de dólares lo que significa un incremento de 2,2% con respecto al anterior trimestre y de 1,9% en comparación con el primer trimestre de 2016. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Mejorar y expandir la educación en todos sus niveles es uno de los ejes del Gobierno Nacional. Por ese motivo se ha dado especial impulso a la educación superior técnica que forma a profesionales en competencias específicas. Como parte de las políticas sociales y el impulso a la educación que lleva adelante el gobierno nacional, Cotacachi pronto contará con un nuevo instituto técnico. Esta infraestructura beneficiará a 1.900 jóvenes de las parroquias El Sagrario y San Francisco en la provincia de Imbabura. El Instituto Tecnológico Superior Cotacachi se construye a través del Servicio de Contratación de Obras Secop y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESIT. La reforma a la educación superior técnica es uno de los ejes de trabajo para el gobierno. La nueva institución educativa contará con 4.692 metros cuadrados de construcción y se encuentra casi lista para recibir a los estudiantes. Esta entidad se levanta bajo modelos estandarizados de construcción que cuenta con cuatro bloques de los cuales se distribuyen en aulas, talleres, área administrativa y cafetería. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Una banda delictiva que operaba en varias provincias del Ecuador fue desarticulada por la Policía Nacional a través del operativo Fortaleza. Veamos los detalles en la siguiente nota. Policía Nacional desarticuló una organización delictiva que operaba en cinco provincias. Al caer la noche del miércoles 12 de julio de 2017, 300 agentes de la Policía Nacional ejecutaron el operativo Fortaleza 13, el mismo que fue liderado por la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, UIAD. Se desarrolló de manera simultánea en las provincias del Guayas, Manabí, Los Ríos, Pichincha y Santo Domingo. Se efectuaron 28 allanamientos. La red tenía su base en la ciudad de Santo Domingo. Se encontraron varios sitios de almacenamiento y desmantelamiento de vehículos. Veinticinco ciudadanos conformaban la presunta red delictiva que tenía como principal actividad el robo de vehículos, extorsión, falsificación de documentos, ocultación de objetos de dudosa procedencia y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Bueno, sí, la noche de hoy, en la madrugada, hemos procedido a ejecutar la Operación Fortaleza 13 aquí en la Ciudad de Quito. Hemos procedido a la detención de seis personas, eh, realizando allanamientos en diferentes partes de la ciudad, tanto en el sur como en el norte y en Cayambe. Eh, hemos desmantelado o hemos desarticulado, perdón, una organización delictiva conformada por ciudadanos ecuatorianos, en, en cuyo modus operandi era el estruche de los vehículos para poder sustraerse los mismos y proceder a la comercialización tanto de sus partes como como de los vehículos en sí, eh, una vez que han sido alterados sus, sus numeraciones alfanuméricas. Con esta información hacemos un nuevo corte. Quédese con nosotros, volvemos en un momento con las noticias del mundo. Inicio de Espacio Promocional.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 Colombia celebra con arte los 50 años de la publicación del libro Cien Años de Soledad, mientras que niños nicaragüenses ponen en marcha su gran sueño en la robótica. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. Realismo mágico en las paredes de la Biblioteca Nacional de Colombia. Las coloridas escenas rinden homenaje a Cien Años de Soledad. La obra cumbre del Nobel Gabriel García Márquez, que cumple medio siglo de publicación. A partir de la relectura de la novela, hemos hecho una interpretación contemporánea, hemos hecho ciertas metáforas, eh, por ejemplo, hablando de la soledad contemporánea, representada en el uso de las tecnologías de información, como los teléfonos celulares, y hemos eh, personificado ciertos arquetipos de la novela, de 100 años de soledad. Los artistas tardaron dos semanas en finalizar los murales y usaron más de 35 galones de pintura acrílica y casi 100 latas de aerosol. El costo fue de 10 mil dólares, financiado por la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Bogotá. Piece... Intenté emplear algunas de las estrategias de García Márquez en términos del realismo mágico, tomando cosas que parecen naturales e invisibles para hacerlas visibles o hacerlas ver antinaturales. Cosas potencialmente extrañas para que realmente podamos interrogarlas. Las obras, que miden 13 metros de alto por 10 de ancho, decorarán las salas de la biblioteca por al menos dos años. Este es Demon, un robot para descontaminar agua. Fue diseñado por cinco adolescentes apasionados por las matemáticas y la física de un barrio marginal de la capital de Nicaragua. El robot simula sañar el agua mediante un sistema de clasificación, descarga y depósito de desechos. Fue construido con más de 1.500 piezas, entre tuercas, tornillos, polias de transmisión, motores y ruedas. Ahora Dimon competirá en Estados Unidos en el concurso First Global Challenge del que participarán desde el 16 de julio más de 150 países. Estoy emocionado porque es primera vez que salgo del país y es una experiencia muy valiosa, importante y realmente una oportunidad que tengo que aprovechar y también pues que voy a representar a mi país, Nicaragua. Los concursantes debían diseñar tecnologías de acceso a agua limpia o potable, que según el organismo es uno de los grandes desafíos que encara la ingeniería moderna. Para muchos extranjeros, esta prueba es la puerta de entrada a un trabajo en el área de la salud en Chile. Más de dos millares de médicos rindieron el miércoles el examen sobre medicina general, conocido como EUNACOM, un requisito indispensable para trabajar en la salud pública, que atiende al 80% de los chilenos. He introducido el currículo y me dice, doctora, su currículo está excelente, es pediatra, necesitamos, pero tiene que tener el EUNACOM. Y no me contratan por no tenerlo. La prueba teórica consta de 180 preguntas de medicina general y luego hay que aprobar varios exámenes prácticos. Más del 73% de los titulados en el extranjero reprobaron en diciembre de 2016, contra 3% de los médicos chilenos. Las diferencias de enfermedades, obviamente yo vengo, o sea, yo estoy acostumbrado a ver enfermedades del trópico. En Chile aquí nunca vamos a ver un dengue. La inscripción al test es gratis para los locales, pero cuesta casi mil dólares para los inmigrantes. Sin embargo, los cupos para la primera prueba de 2017 se agotaron en un solo día. Se necesitan médicos extranjeros, faltan. O sea, y la cantidad de médicos chilenos, que son 1.500 por año, que ingresan de la universidad, no alcanza para suplir la brecha. Pero al mismo tiempo hay que hacer estos exámenes para garantizar a la población de que ese médico tiene el mismo nivel que un médico chileno. La alta demanda para rendir el examen muestra lo atractivo que se ha vuelto el mercado de salud chileno en América Latina gracias a los salarios y a las vacantes despreciadas por sus colegas chilenos, sobre todo en las comunas más pobres y en las regiones extremas del país. Así es el gigantesco iceberg que se formó en la Antártida. Investigadores de la Universidad de Swansea en Reino Unido estiman que mide 5.800 kilómetros cuadrados y pesa un billón de toneladas. Se formó tras el desprendimiento de un bloque de hielo gigantesco que se produjo entre el lunes y el miércoles. Según los científicos, no tendrá un impacto en el nivel de los océanos porque ya flotaba sobre el agua. Formaba parte de una gigantesca barrera de hielo bautizada Larsen C, que retiene glaciares capaces de hacer subir en 10 centímetros los mares del mundo si acabaran en el océano Antártico. Privado ahora de este enorme bloque de hielo, Larsen C es potencialmente menos estable. Podría seguir el ejemplo del Arsen B, otra barrera de hielo que se desintegró en 2002. Aquí finalizamos la primera entrega de noticias de este viernes 14 de julio. Eh, conmigo será hasta el día lunes. Le recordamos que también nos puede seguir en nuestro portal web www.elciudadano.gov.es y también escribirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día y un buen fin de semana.